Son nuestros políticos. Por ejemplo, yo soy un defensor uno a de los artistas del género urbano. Más, sin embargo, no comparto mucha de su forma. Por ejemplo... Su contenido, ¿verdad? De su forma de manejo. ¿Cómo tú me pones a mí esta campaña a nivel de redes sociales al mayor clásico que llevó un grupo de... de que ahí tenemos las imágenes de sus seguidores a votar por el candidato? Eh, del PLD por la fracción de Danilo Medina, Gonzalo Castillo. ¿Cómo tú me sientas a mí, a un muchacho que estuvo, sí o cierto, no descargado? Ahí, Míralo ahí Es el mayor clásico, un líder. Del... El mayor clásico es el de Lolente, ¿verdad? Es, a eso que claro. está apostando. O sea, este eso gobierno. no me identifica. A mí, no para nada. Ni identifica a la mayoría de dominicanos y dominicanas. Sí. ¿Cómo tú me pones a mí, a un Santiago Matías? Que Estado en la línea del comité, los de comité Político. Los respeto, le reconozco, excelente muchacho vino del barrio, tuvo su problema en su juventud como cualquier otro, pero no me representa a mí como dominicano. No, no, no, cualquier otro no, como tuvo problemas, pero eso no le pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Bueno. Se mete a la droga, eh, eh, se, Exacto, metió. Sí, se metió. Pero, pero bien, pero todo el mundo eh, no eh, tiene... Per pero no, espérate, porque, por ejemplo, eh, porque haya sido, aquí hay muchísimos candidatos que, que son... ex convicto. Sí, sí, no, no. O sea, no, después no, que tú no. pagas y cumples. Y hay, y, hay, y hay legisladores. Actualmente. Que el propio ex presidente de la, de, la, de la Junta Central Electoral dijo que habían 10 candidatos en las pasadas elecciones, 10 candidatos ligados al narcotráfico, sí, que dígame. estaban siendo candidatos y ganaron y él no, nunca dijo nada. Pero ahora mismo hubieron candidatos o sea, que, que lo, agarraron, lo agarraron, o sea, tan comedido de coerción. Y, y salieron en el padrón pero, del 11.000, señores. Pero estoy peor pensando, aún, peor 11.000 candidatos pero, pero, en, en, esta, en, en esta pre... Pero, pero oye, Roberto. Prevotaciones, oye, 11.000. Pero te voy a decir algo. Y no están los demás partidos. Pero algo más hay, más todavía que la cera más. Hay un candidato a senador que es senador, que está judicializado por el caso de Bre y se inscribió como ser candidato a senador. Sí. Y está compitiendo. Hoy sí. se está votando por él. Sí. En, en, en una provincia del país. O sea, sí. Pero, pero claro el candidato presidencial. Sí, pero también está para siendo para cuestionado para por los le... Con el perdón de lo que dice okay. eh, Francis. y necesidad de denigrar. De, de rebajar la inquietud. La, la preocupación sí. de él. Oye, el escudo lo de menos. Si tú tienes un senador judicializado, ahí es que, hay que voy a nuestros líderes. No es que tú no tengas valor. Yo no quiero quitar la preocupación. Claro, ah, sí, claro. mira, nuestros, yo la comparto, yo te, pero te, para que tú veas aprendas este país. Porque tú lo estás haciendo en la comparativa de que si sí, no, eso no. está pasando y nos representan con toda la de la ley. Y oye, Emeto, una de las condiciones de asistir al Congreso de la Nación es jurar ante el, el escudo. Ante ¿Y la Biblia, la Biblia y, ¿Y, el, y país? el país, país. Entonces.